¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta entrega vamos a continuar con eh, Programación Orientada a Objetos vinculada a las estructuras de datos. Y ahora vamos a comentar o vamos a presentar eh, cómo es esta cuestión de los elementos estáticos en Programación Orientada a Objetos. Lo que nos brinda la Programación Orientada a Objetos es que como programadores nosotros podemos escribir eh, la declaración, la definición de una clase. En, en ese documento, en ese archivo, indicamos cuáles son los atributos, los campos que eh, todos los elementos de esa clase, todos los objetos de esa clase van a tener. Y también indicamos los métodos, eh, o el código que tiene que ejecutarse eh, para mm, que ese objeto... Y realice el comportamiento que se supone tiene en la vida real de esa manera es que podemos crear un objeto y este objeto va a tener determinados valores como atributos o campos un segundo objeto va a tener otros valores en esos atributos y campos y de esa manera vamos a crear tantos objetos como nuestra aplicación necesite N objetos, cada uno de ellos con sus atributos y campos. Eso es lo que nos permite decir que los objetos tienen identidad, son eh, diferentes unos de otros, son distintas instancias. Del mismo modo, sabemos que los métodos son el comportamiento común, o sea, todos estos objetos pueden realizar eh, o, o comportarse de una manera, ese comportamiento es el que está puesto como métodos y cada uno de los objetos cuando invoca esos métodos lo hace desde el código que está en la clase en el mundo real ocurre y nos vamos a encontrar con situaciones de ese tipo que todos los objetos de una misma clase necesitan compartir un atributo o un campo así como comparten el mismo comportamiento, necesitan tener un campo, una variable, que sea la misma, que mantenga el mismo valor para todos los objetos. Y es allí donde eh, este modificador static es el que nos permite declarar lo que se conoce como un miembro de clase, como un atributo o un campo de la clase de ese modo es que cuando en cada instancia cuando en cada objeto de esa clase se manipula este valor este atributo se está accediendo a un dato que es común para todos un valor que podemos imaginar está guardado en la definición de la clase, porque no pertenece a eh, cada objeto eh, individualmente, pertenece a la clase. En cada lenguaje de programación vamos a encontrar eh, la posibilidad de hacer este tipo de declaraciones. Eh, veamos, veamos cómo se hace entonces en los lenguajes de programación que estamos utilizando lo que estamos viendo en pantalla es un proyecto en python en este proyecto tenemos una clase demo y un módulo para ejecutar y para ver cómo operan estos objetos en la clase demo hemos declarado un atributo que llamamos dato este atributo al estar declarado fuera de las funciones se considera que es un atributo static sin embargo Fíjense en que en el método, en la función mostrar, se hace referencia a demo.dato, que es el elemento estático, pero también se hace referencia a self.dato. Self es la pseudo variable que nos permite decir este objeto. De esa manera vamos a tener una variable dato, o un campo, o un atributo dato, para cada objeto, y también vamos a tener un Atributo o campo dato para la clase. Veamos cómo funciona este código. En demo2 vamos a eh, importar eh, todo lo que tiene la definición del módulo demo. Y eh, vamos a crear un par de objetos para ver cómo, cómo funciona. Fíjense en que creamos el objeto 1 y le asignamos el valor 11 al atributo dato de ese objeto. Y al objeto 2 le asignamos el valor 22. Cuando invocamos los métodos mostrar en cada uno de los objetos, debería mostrarnos esos valores para el campo interno y el valor 1, que es el que hemos fijado para el valor del de atributo dato de la clase. Que fíjense en que no ha sido alterado. También podemos modificar el valor del de campo o atributo dato de la clase. Tenemos que calificar eh, su acceso, o sea, no podemos hacerlo a través de un objeto. Ponemos demo.dato igual a un valor. En este caso vamos a poner menos 1 y ahora vamos a eh, volver a ejecutar estas sentencias para mostrar. Eh, veamos qué es lo que ocurre. Como dije, el valor del de campo, el atributo dato de la clase ha sido modificado. Y los valores de cada uno de los datos de las instancias de los objetos mantienen el valor que tenían. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio, o al menos parecido, pero en C++. Digo parecido porque eh, C++ es un lenguaje que no nos permite tener el mismo nombre de atributo estático y atributo privado. De manera que vamos a tener que llamarlo num1 al atributo o campo privado y eh, dato va a ser el atributo static que eh, es un atributo o miembro de clase. En este caso el método mostrar va a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, mostrar el valor del atributo num1 que es de cada objeto y también va a mostrar el valor del atributo dato que es un miembro o atributo de clase. En este lenguaje la pseudo variable para referirse al objeto que está ejecutando es this, recuerden que en Python es self. Otra cuestión que eh, debemos ser cuidadosos con C++ es el operador eh, de referencia como lo están viendo ahí con disNUM eh, y el operador de eh, resolución de ámbito que es el doble dos puntos. Para ejecutar el programa fíjense en que utilizamos un constructor que asigna el valor al atributo privado, al atributo interno y eh, cuando mostramos los datos vamos a ver que efectivamente cada objeto tiene un valor para su atributo o campo privado. Y en cada objeto se mantiene el valor del de atributo o campo estático. Lo que vamos a hacer ahora es eh, modificar el valor del campo estático. Como está declarado en la parte pública, eh, se puede acceder calificando... Eh, como lo hemos hecho antes, o sea, demo doble dos puntos dato igual a un nuevo valor y, y ahora vamos a invocar nuevamente a los métodos mostrar para ver eh, qué es lo que ha ocurrido. Por supuesto va a pasar lo mismo, o sea, se va a modificar, vamos a ver cómo ha cambiado el valor del dato en el campo estático mientras que los campos privados se mantienen eh, con el valor que se había indicado al construirlos. Ahora vamos a hacer lo mismo en Java. Lo que estamos viendo es eh, la clase demo que tiene un atributo, un campo dato, que es un campo o atributo de clase, porque es estático y además es público, lo vamos a poder acceder desde cualquier lado. Y un campo privado, num. Fíjense en que es parecido a más solo que acá no hay diferencia entre resolución de ámbito. Y referencias utiliza simplemente el punto esto es justamente una de las ventajas de java para eh, tratar de olvidarnos de los punteros eh, acá estamos utilizando printf es una función que viene del C que nos permite justamente darle un poco de formato a la salida en la pantalla cuando ejecutemos este código eh, vamos a ver eh, otra cosa que no es diferente de lo que ya vimos en los otros dos lenguajes. Se construyen dos objetos, cada uno se le asigna un valor al campo privado y eh, se le pide que muestren eh, tales valores. Obviamente, el campo estático, como es común, va a ser el mismo y, por supuesto, cuando eh, lo podamos modificar, que es lo que vamos a hacer justamente, vemos que se puede alterar el, el valor del campo de la clase. A continuación vamos a ver este mismo código eh, en el lenguaje de programación eh, C sharp. Como podemos apreciar, el código de la clase es eh, prácticamente el mismo. O sea, eh, la variable dato declarada como estática, pública, una variable privada num, un constructor que asigna un valor inicial y una función mostrar que nos va a mostrar en pantalla con la modalidad que tiene C sharp con ese formato eh, los valores de los campos el código para probar esto eh, sigue siendo igual o sea, construimos dos objetos dándole el valor inicial para el campo privado luego le pedimos a cada objeto que ejecute el método mostrar, de manera que en pantalla deberíamos ver eh, el contenido del campo privado así como el contenido del campo estático y efectivamente eso es lo que ocurre, de manera que ahora vamos a eh, modificar el valor del campo estático. Como lo hemos declarado de, con visibilidad o con ámbito público, entonces se puede acceder desde fuera de la clase, eh, calificándolo, indicando que es demo.dato. Fíjense en que el color del, de demo cambia porque son justamente clases con atributos estáticos. Y ahora, eh, bueno, nos va a mostrar lo mismo que en los otros casos. Lo que vamos a ver a continuación es un uso particular del de modificador Static que se da en C Sharp y también en Java. Ambos lenguajes son totalmente orientados a objetos. Lo que decimos es un lenguaje de programación orientado a objeto puro. De manera que para comenzar a ejecutar un código necesita que exista un objeto con el primer método, con el famoso main. Ahora vemos que cuando en el método main tratamos de invocar al otro, a algún método, no, no aparece, no, no, no está disponible. Y eso es justamente porque el método main es estático, quiere decir que ese método ya existe sin que se creen objetos, mientras que algún método no es estático es un método para una instancia si lo cambiamos como estamos haciendo vamos a ver que ahora sí está disponible porque ambos métodos no necesitan de un objeto creado para poder ejecutarse son métodos de clase es posible programar de esta manera con métodos estáticos con métodos de clase pero, eh, digamos, si estamos haciendo uso de un lenguaje orientado a objetos, debiéramos crear objetos e invocar los métodos para cada objeto. Eh, veamos un ejemplo de cómo tendríamos que hacer esto. La forma de hacerlo es muy sencilla. Para eso eh, vamos a borrar esto. Dejemos el método algún método como un, una operación de objetos y no de la clase. Y lo que necesitamos hacer ahora es crear un objeto de la clase program, o como sea que se llame. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, de ese objeto, en este caso aplicación, invocar el método que queramos que se ejecute. Bien, con esto ya estamos finalizando. Estos dos videotutoriales sobre eh, constructores y destructores, eh, miembros estáticos y eh, pseudo variables. Nos vemos en los próximos videotutoriales. Chao.